Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta saga Cómo diseñar tu cocina. Hoy vamos a hablar de las cocinas rectas. Quédate con nosotros y vamos allá. Entonces, ahora diseño una cocina recta, vamos a empezar siempre por las columnas. Entonces, siempre vamos a tratar de meter primero un columna de frigorífico y luego el columna de horno y micro, que son unos 120 centímetros mínimo, pues un poquito más pero no un poquito menos, entonces 120 centímetros, luego tenemos el mueble de fregadero, el mueble de fregadero, y a mí siempre me gusta que ese mueble de fregadero sea de al menos 60 centímetros, ¿por qué me gusta que tenga 60 centímetros? porque en el mueble de fregadero de 60 centímetros te cabe la poza de 50, y la poza de 50 centímetros es la primera en la que cabe la bandeja del horno a lo ancho, entonces creo que es una propiedad o una ventaja a la hora de cocinar y utilizar una cocina muy importante, y luego tienes que contar con el lavavajillas que puede ser o de 45 o de 60, una vez has metido estos elementos que son obligatorios, por decirlo de una manera, mides tu pared y lo que te queda es donde puedes poner cajones. Entonces, lo ideal para mí es tener al menos un mueble de 90 y uno de 45. Entonces, tenemos un mueble de 90, en ese mueble de 90 podemos ponerle dos caceroleros, que también se les llama gavetas, y en el de arriba ponemos los platos y en el de abajo ponemos las sartenes. Y en ese mueble de caceroleros es donde vamos a colocar la placa, sea de gas, sea de electricidad, sea de lo que sea, una inducción, bien. De manera que tú estás cocinando, abres el primer cacerolero y sacas el plato y emplatas la comida. Y de manera que cuando tú estás vaciando el lavavajillas, vacías el lavavajillas y no tienes que ir a un mueble alto a colgar los platos, sino que lo dejas en un cacerolero que es cómodo de abrir y de cerrar y no tienes que estirar tanto el brazo. Y luego nos hace falta un mueble por lo menos de 45 para poner los cubiertos. Si no tenemos 90 y 45, tenemos dos caminos, tratar de ganar espacio o cambiar ese mueble de si por ejemplo tenemos 90 y 30, puedes cambiar el mueble de 90 y 30 que 30, no, 30 para meter cubiertos mal, entonces tendríamos un único mueble, por ejemplo de 120, donde tendríamos el cubertero y las sartenes, pero los platos ya es más complicado de meter porque no, no te cabe, a veces se ha hecho, ¿eh? a veces se pone un cubertero muy, muy muy fino y debajo del cubertero, que es como un cubertero interior, se colocan los platos y ya debajo las sartenes, por ejemplo, eso se hace en apartamentos muy chiquititos, pero normalmente vamos a preferir en ese caso tener dos cajones pues, para los cuberteros, el de las sartenes y los platos, colocarlos ya, en un mueble alto. El primer camino que habíamos dicho hace un instante de ganar espacio, pues bueno, eso también se puede hacer. Entonces, en España es muy habitual que la lavadora esté dentro de la cocina. Entonces, en otros países esto no es así. La lavadora nunca está en la cocina, pero en España sí. Entonces, lo primero que podemos hacer para ganar espacio sobre todo es sacar la lavadora fuera de la cocina porque la llevamos a la galería o la llevamos al baño y luego otra opción es meter la lavadora debajo de columna de horno y micro. Entonces, si metes la lavadora debajo de columna de horno y micro, Pierdes el habitualmente debajo del horno se coloca un cacerolero, una gaveta, entonces eso lo pierdes, pero ganas la lavadora y ganas 60 centímetros de cocina de haber quitado la lavadora y ponerla debajo del horno micro. Entonces lo habitual en España, tu frigorífico, tu columna de horno y micro, tu lavadora, tu fregadero, tu lavavajillas y luego ya los cajones. Para ganar espacio, quitamos la lavadora y la llevamos a la galería, fantástico. Quitamos la lavadora y la ponemos debajo del horno porque no podemos llevar a la galería por razones técnicas o porque no tenemos galería, pues ya está muchas veces mmm, cuando metemos la lavadora debajo del horno digamos que el micro se queda un poquito alto entonces generalmente cuando hacemos eso se va a colocar un horno de 45 como en esta cocina que tengo aquí que tienes aquí la lavadora, el horno y el micro ¿Vale? pero otras veces no es necesario si os fijáis en esta cocina que tengo a mis espaldas el microondas está más bajo que los muebles altos si el horno hubiera sido de 60 el microondas hubiera estado a la misma altura que está en un mueble alto entonces tampoco es un crimen y de hecho muchas veces cuando el cliente porque sabes si en la cocina es suficientemente alto eh, se decide que el horno se pone un horno de 60 porque bueno tiene, tiene otras prestaciones que el del horno de 40 es más grande ¿eh? tiene otras ventajas entonces no renuncias a nada y te pones tu horno de 60 tu microondas y debajo la lavadora y es una forma de ganar espacio pues, por ejemplo como este otro, os dejo aquí este vídeo mira esta es una cocina recta entonces eh, esta es una cocina recta que ya está publicada en el canal y que tiene su frigorífico al fondo su columna de horno y micro su lavavajillas su mueble de fregadero y luego ya tiene dos muebles de 90 entonces bueno para que veáis un poquito cómo se hizo eh, el tema y en este caso pues bueno eh, podéis verlo tranquilamente vale y la lavadora se fue fuera y luego en otros casos pues por ejemplo esta cocina que veis se hizo así entonces tienes la lavadora el horno y el micro con horno de 60 que también es otra opción vale una vez hecho esto, simplemente replicamos arriba lo mismo que abajo o tratamos de replicar. Es decir, abajo tenemos un mueble de 90, arriba otro mueble de 90 o al menos un, dos muebles de 45 para que las juntas, las uniones que quedan entre puerta y puerta, arriba y abajo, te coincidan. ¿Que no puedes hacer coincidir todas porque no te interesa por alguna razón técnica? No pasa absolutamente nada, pero siempre vamos a, a primar esa belleza estética que nos va a dar que todas las puertas sean iguales o sean múltiplos de sí misma. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que si tu cocina es recta ya estés dándole vueltas a la cabeza. Si te ha gustado el vídeo acuérdate de darle al like, te dejo nuestro canal para que te suscribas a él y vamos a pasar a hablar ya a continuación de la cocina en forma de led. Te dejo aquí ese vídeo para que si tu cocina es en forma de ledes y en esa cocina vamos a hablar estrictamente de lo que es la esquina. Luego ya eh, no repetiremos lo que ya hemos dicho en este vídeo sobre cajones grandes porque todo eso se va a volver a aplicar en lo mismo. Chao, chao, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!